Cuyano, Por el poder que se me ha concedido de la tribu cuyana imploro a los santos del cielo que acudan a mi llamada. ¡Hola!